Vamos ahora a cambiar de tema y van a conocer a una mujer en Colombia que recibió un cambio de imagen radical. Lo que ella anhelaba no era lucir como una modelo, sino simplemente poder sonreír sin temor a las burlas. Es una historia que conmovió a un dentista y Diana Rincón nos cuenta lo que sucedió después. Así lucía María Guevara con 36 años. Nombre es en oficios varios. Como vida contaba que la apariencia de sus dientes la hicieron blanco de burlas a lo largo de su vida Y que por ellos le era muy difícil encontrar un trabajo, mucho menos el amor Darnos la oportunidad a mí y a muchísimo. Desesperada envió su historia a un concurso en redes llamado Yo Quiero Una Nueva Sonrisa, que entregaba como premio un cambio extremo dental. María resultó ganadora y a partir de ahí su vida fue otra. La gente siempre se está burlando de las personas, sea por una cosa o por la otra. Y más uno teniendo unos dientes así como yo tenía los míos era bastante complicado para el odontólogo estético que tomó su caso era todo un reto devolverle a su paciente la alegría María en el proceso que nos contaba de su historia de vida pues empieza desde su niñez los dientes salen torcidos y no hay un factor económico para tener un bracket o una ortodoncia reposicionar los dientes y a través del tiempo se fue agravando la situación al punto que llega la afección no solamente de dientes sino de encías y la enfermedad ya al hueso Enfermedad por la que no pudieron salvar sus dientes que tuvieron que ser retirados en cirugía para luego ser reemplazados con implantes Pues muy contenta porque era lo que siempre había estado esperando una oportunidad para poderme hacer el tratamiento Sin complejos, ahora sonríe orgullosa Finalizamos el caso de ella y estamos más que emocionados y felices los expertos se unieron a la causa y María también recibió clases de maquillaje, de peinado e incluso Botox. Y ahora ilusionada quiere trabajar, estudiar y tener una nueva vida. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo.